que nos parezca, digamos, eh, que, que, nos, que nos traiga la memoria, su presencia, en el marco de, de esta enorme lucha que tenemos por delante, ¿no? que es la lucha por justicia. Y lo que queremos también es, es, es recordarla a ella como maestra, como estudiante, como peluquera, como jugadora de fútbol. Eh,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 4, a ver, yo cumplí 32, yo cumpliría 35. Sí, sí 3 ah, años. Es muy Ajá. Sí, 3 años ¿Y compartíamos bien por eso? no, de más grande empezamos como a tener más relación. Cuando era más chica yo no, no tenía mucha relación con ella. Pero así de más grande sí empezamos con te acompañó estaba en el embarazo, sí. Estaba Sí, estábamos esperando para hacerle el baby shower a Cuando él nació. Cuando nació. Sí, sí. Estábamos. Sí, sí, <risa> amor. Y Moni fue mamá a qué edad? ¿Cuándo fue su más grande? 21. Sí, porque Maya cumple 14. Sí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 O se agarra o se cae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 Sí, siempre fue muy muy emprendedora. Muy... Porque acá muchas chicas jóvenes trabajan sí. en la empresa, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí, sí. sí. sí. Claro. Pero ella estudiaba y trabajaba, ella. Sí, Quería sí. ser docente. Sí. Bueno, lo logró. Claro que sí. Lo logró, sí. Incluso eso... dio su primer día de clase, y todo. Re sí, muy contenta. Estaba. Ella estaba dando las clases virtuales.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 ¿De ahí? ¿Del paraje? Ah, ¿Del ¿es un paraje ahí? Es un paraje agua. Son de los crianceros y Exacto. todo eso, sí, sí. Pero los llevan en trajes, ¿no? Sí, porque sí. Al claro, pero ese día se retiraron ah, ellos, ¿no? claro. Tres, eh, porque... Y los de Añelo no fueron porque no, no había tráfico ese día.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 que ella eh, salió caminando de y lo llamó a él. Le dijo, Juan, venime a buscar porque se explotó la escuelita. Es toda quemar, hijo. ¿eh? Claro, pero por eso yo no no me explico cómo fue, no, no, no recibió lo, la atención que tenía. Eh, yo pienso tantas cosas, sí.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 Estamos de, haciendo todo esto también porque el 29 se cumple un año de la, de la explosión. Estamos exigiendo justicia, ¿no? Sí. sí. Y, es, y eso, ustedes, como lo ven, como lo sienten, que. Y es fuerte. Uh -huh. Es fuerte hablar ¿no? de. Claro. Sí. Sí. Sí. sí, sí. Pero bueno, Pero bueno ya, importante hacer mal, memoria, ¿no? Puede ser sí. memoria, que no, no se olvidar, olvide. No olvidar. ¿Y que sea ¿Eh? Principalmente que los responsables estén que paguen, ¿no? Gutiérrez y Storioni. Que son los que no son nombrados. Bueno, vieron el otro día que fuimos a la audiencia y no.. ¿Y que paguen porque ella no tiene que ir ahí. Siempre está presente. Sí, en todo. En toda charla, en toda charla en todo. En Siempre. <risa>